Niko Esu rega anele alwe Napura hurio napu ravischigle alwe suzi Emi amnabi chapisga no kisa saka yerra isli ne racharila. Atlige ko ravischane chi oyeram nimra emi. Atlige we ra emi ichli. i. table chapruga mochimra emi alwe remonsi natalilate. Ligue table no chamra emi pena puriga ralirugmeneraga. Ligue alware a Rami Hurioca Rega Anile Ramueka Abrahamina Niru Weyab Tegme Ligue Table Sinet Napuriga Rally Rugme Rambliniru Tramwe bilewa Arulate A Ligue Chonga Araniche Mui Napurga Vilewa Arulete Rally Rugme Ramblinirgo Ramuy Peka Rally Rugme Nirgich Ramuy Ligue susi Rega Anile Neka Table yega Anigru Pilerio hueresi, simme, al chatri natel techa, prugme, rabone honora, ranarca, la licencia, naprigan urambra bonne bone bestelchi, achigorga, napurga, bone honora. Ligvile, perale, table licencia, nigmehu ju, napurga, alegalirle. O no muxaca, pe bone, Noracho nigar respimbra al nigra. Ranam saka emi nera chalera. Liko ra honorugme kuchla nimra emi. Tase riora al rugme nimra emi. Neka ra machi, abrahami nahreme ko emi. Novitablech govichignilgo emi, napu ruwine. Ligalkeri emika mamelinali nechi. Neka ra sebli oragru, napu neu nora nulenechi. Lig emika ra sebli oragru, napu emi onora nule al ver Karega Anel mujerio cargá a Néle. Ramueca a Abraham y Nazaremeniru. Al verla pena puriga Ramué honora a Nisaka Achigorga No eso a Nelco. la Abraham y sile Abraham. Neca table llega ruigru churgá venirgo honorugo meneci. No vi Abraham ka tablesne alargasile. Emi kachorga no kagru napurgano kame nile alwe emi nora. Lige alwe raram Jurio karrega anele. la Lavishya onorugme kuchra niru. Table wana o nogme. Ramueka pevi lepi walura onogme niru naphu onorugme. Lige Esu si karrega anele. La vischa onorugme kuchla nisaka emi. Alige emi la ganilga e emi nechi. Neca honorúme chica, nawagu kame Lig nochastine henan nochli napubone lig yanechi. Neka honorúme ya nechi. Neca tas wichimova. Algo napunechi hura, algo es Chonigata namche emi napurwiné. Tabla kenli nera chalira. Emica remon si kuchla hulke, Liko Ligue, huele, huele gru, emi, napu, nura, arwe, emi, nora. Remon si ka, huene, hu, me agme. Ligue, tables, inel, la bichigme, hu, arwe, la yegli, raichli. Arwe, ka, tables, peta, bichigge, arwe, la sematri, ra yegli. Arwe, hu, la bichia, yegme, metiga, su babga. hu, su babga, raamli, napu, yegi, gara, ichme, hu. Al hueca se icha por raicha, pe yegricho Al al remonsi. Neca table yegigarru igru, lig emi catable vichignli, yene ni ra Ichli. Cheri emi la machigo, necha sica y neka Ruizigo. Neca peca sin e yegigarraicha lige Ligue, chonigatable vichigru, che emi napuani, al huecaichli. Vilera rambri napura honorugme narhu, ju. Al hueca gue rage pum ju, honorugme table yera echli. Table onorugme kuchla kame emi. Liko al gue rarame jurio rega Table bichaju, alewa al hiro samaria an lichi vestegme comoe. Ligremon sukchi pralwara guara chagme jumue. Esusica regane heli. Neka tabre remontsukchi pralwara chagmehu. Neka ra nira mehu neunora. Nob emika tablech gonirago nechi. Napulig se masichne Neka tabre na kegasmi napurigara raamri neraga y tembra nechi. bien nahtiu chebile napunaki napurigar ramri ra wakrura nerage y nechi, Lige wakara niraga. Alwe napugusti oramhu raamri yuga. Onorug mehu. Nekatable table llega a negru. La vichiaju, napuruine. Vile la seble saca, napurane negra raichli. Algue rioca table cinemukmela. Rega nile, rico alwe darambre jurio. Hipeco abel la vichia mayelia, chagme comoe. Mamukule abrahami, liga alwe yamo chigme nile, napuanele onorugme. Lige mueca ani. Bile dio la seblia o la saca, no fue nula ni ni la raichli. dio sin Mueca abena tekmehu me abrami, no muena ramuena arreme. Algo, no fue ya salgena. Algo, no ma ya muquere. Ligue, alguer no nile, no anele onorugme no chigme, ya mochigme, abiencho, mazuhile. Mueca, chérico rigo, nepi. fue nepe. Ligue, anele bo ne ne ligue me me uli alico table na tek me ichri ne ka table ne honora onorog me hu na pani e mi Emi katre machi alwe onorugme. novineka we ra machigo. Neanisaka tabre machime kone alwe wakruga onorugme. Liko we yegme nimri kene napuriga emi. Neka racho machigo alwe onorugme. Lige rasebli orame hune chinule nule onrugme. Emi nahreme. Alwe napuwe ya nile. Abrahami anilime. We asalga sale. Al macho, la, macho, me salime, we, nahuamli, nilgone, gena, huichimova. Al hueca, etelenechi. Al queri, we, sarale. Ligue, al, ma al we, ra, ra, me, jurio, carrega, Mueca, pecha, malig, zamacueva, mig, me, jucón. mueka mueca, ra, etegori, al abrami. abrahami. Napulig, bestel, al abrami gena, mahueca, siento bami, hukru. Neca, ra, Anile esusi. Tables ochera chi abrami. Neka mahena tigetrung. Neka nabihena alarga Arariga hun. Likoreste wire are raram hurio esusi basbumia. No esusi kasi melele nasipawe hagger harch Ale rapchi warure obachi.